A ver, ¿yo busco novia? Sí. ¿Tú buscas novia? Sí Yo quiero ser tu novia si me enseñas a hacer un trato quién me he quedado? ¿A quién le A mi ¡Wow, me... En la cola.